Hola emprendedoras y emprendedoras canábicas, bienvenidos a este video podcast diario de negocios, cannabis y política. Es un espacio en el que estás encontrando todos los tips, toda la información de los mejores negocios, de todo lo que está sucediendo alrededor de esta naciente industria canábica en México. Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de Cooperativa Canamich eh, y comenzamos con este video podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, es, que me han pedido mucho por los mensajes, que hablemos del mercado recreativo, que hablemos de lo que está pasando. Eh, con la parte recreativa en México Porque ya saben que nosotros siempre estamos enfocados en lo del cáñamo Pero hoy vamos a hablar del mercado recreativo No vamos a hablar de otra cosa más que del mercado recreativo en México Y todo lo que ha estado pasando alrededor Vamos a mencionar cuáles son los actores más importantes Qué es lo que está pasando Y recuerden que el 24 de junio sale el libro Así fue un niche, Para que estén al pendiente del solsticio de verano de este año, en el, el 24 de junio, vamos a sacar este libro de Así Fundeca en Mich, y vamos a entrar directamente al tema, si conoces a alguien que le interesa el tema recreativo pásale el link de este video, mándalo por Whatsapp, dale like al video por favor compártelo y suscríbanse al canal si nos están viendo desde Youtube les mando un fuerte abrazo a todos y vamos a comenzar con este tema eh, el mercado recreativo, no nada más en México, sino en todo el mundo Siempre ha estado rodeado, pues sabemos que las regulaciones canábicas en todo el mundo eh, han sido recientemente, han sido recientemente hablo a, lo, a las últimas décadas, que se ha estado empezando a regular los mercados a nivel global, pero siempre ha estado eh, el mercado negro, que ya es un dueño, ellos ya, ellos ya tienen el control completo de la industria desde hace décadas, desde hace más de 50 años, es un mercado que ya tiene dueño, el mercado recreativo, es lo primero que ustedes deben de analizar cuando les ofrezcan un negocio que tiene que ver con el mercado recreativo, recuerden que el mercado recreativo ya tiene un dueño desde hace muchas muchas décadas, entonces ese es el primer factor, un número uno, que ya este mercado ya tiene un dueño, número dos todos los activistas que están haciendo su labor muy noble de luchar por los derechos por el para que, no, para que ellos puedan consumir libremente, puedan sembrar, transportar, todo lo que los activistas están buscando, que son... Eh, en México todos tenemos ese derecho, ese derecho a exigir eh, que se reconozcan nuestros derechos humanos. Y hay muchos activistas a nivel nacional que lo han estado haciendo muy bien, que han estado haciéndolo en distintas ciudades. No voy a decir marcas ni nada porque luego se me agüitan, pero lo ha, ha estado sucediendo... Que todo este activismo, cuando nosotros llegamos en Canamich en el año 2019, finales del 18, principios del 19, todo el mundo estaba con, con el tema de marihuana 420, los derechos humanos, marihuana 420, derechos humanos, algunos con lo medicinal, ¿sí? Pero después del 2019, que llegamos nosotros, nos plantamos a trabajar con todo, este empezamos a generar esa cultura alrededor del cáñamo y ahora lo estamos viendo pues de una manera más extendida hacia distintos movimientos, hacia distintos lugares ya los que empiezan no empiezan con Marihuana 420, los derechos humanos y todo esto sino que ya también empiezan a ver la parte industrial, la parte que puede generar pero eso cuando nosotros llegamos no existía aún, ¿por qué? porque todo el activismo estaba rodeado, estaba pues sí enfocado más bien en la parte de defender los derechos de los usuarios sí eh, número 3 ya saben, entonces el mercado recreativo ya tiene un dueño, ¿sí? Y no hace falta que, que les haga una diapositiva gigante de, de quién es el dueño del mercado, todo el mundo sabe. Eh, número 2 todos los activistas están alrededor de este mercado recreativo. Número 3 el circuito de autocultivadores y copas canábicas, pues también están sobre este mercado que han desarrollado unas genéticas impresionantes, han desarrollado eh, pues mucho talento local, mucho talento internacional en estos circuitos de autocultivadores y también están casi 100% metidos en la parte recreativa, en la parte de conseguir flores con altos contenidos de THC. También algunos están enfocados en la parte medicinal, eh, pero no se ve mucho que, que se enfoque en el cáñamo y todo eso, pero es por, por, por este, industrias. Entonces ya está, ya tiene dueño el mercado recreativo Todos los activistas están en torno al mercado recreativo Los circuitos de autocultivadores y copas canábicas Están en torno al mercado recreativo Y aparte, todos los emprendedores Porque no me van a dejar mentir Cuando menos aquí en, en, en Michoacán Hay muchísimos emprendedores Que están haciendo extractos Que están haciendo aceites Que están haciendo una infinidad de, de derivados de, de, de, de cannabis Y están generando también, pues están en torno, la mayoría, no todos, en torno al mercado recreativo. Emprendedores como Vicente Fox, que ya vienen con grandes capitales, también en torno a que están. Si se fijan, las, las tiendas de Vicente Fox, pues están enfocadas hacia el mercado recreativo. Entonces, imagínate, ya el mercado recreativo tiene un dueño. Ya el, el mercado recreativo, todos los, auto, uh, los activistas están enfocados, la mayoría, el 90%. Todos los autocultivadores y copas canálicas están enfocados en el mercado recreativo. Todos los emprendedores pequeños que están saliendo, los aceites eh, caseros y todo esto, también están en ese mercado. Y ahora las grandes empresas como Paradise y las que van saliendo, también están queriendo entrar a este mercado. Entonces, eh, ahorita tengo, logré hacerme este espacio para estar con ustedes si tienen alguna pregunta. Es todo lo que tengo que decir del mercado recreativo. Es un mercado saturado. Es un mercado que ya vemos que los precios en Estados Unidos están cayendo en la parte recreativa. Algo que predije el año antepasado en una conferencia que se llama Los 7 modelos de negocios canábicos que van a revolucionar esta regulación canábica. Ya lo había predicho que iban a caer los precios. Cayeron. Aquí estoy cumpliendo de que cayeron. Y a nivel también en el Triángulo Dorado en México también ya las personas que se dedicaron por décadas... A sembrar marihuana, pues ya no lo están viendo rentable ¿Por qué? Pues por lo mismo que estoy diciendo en esta plática Porque todo el mundo quiere estar en ese mercado Todo el mundo quiere este, pues una parte de esto y pues no, no tiene nada de malo también, ¿no? Pero recuerden que en México aún continúa siendo ilegal, completamente ilegal la comercialización. Si hay permisos, si hay permisos de autoconsumo para que ustedes puedan eh, tener su, su permiso y puedan consumir, autoconsumir, pero no existe ningún permiso, ni mucho menos, de comercializar en el mercado recreativo aún en México. Si tú crees que puedes ayudarle a alguien con este like con este video... Eh, te pido por favor que me ayudes a compartirlo, les mando un fuerte abrazo, César Ruiz, Canamich, eh, un fuerte abrazo César Ruiz, que es nuestro delegado de, de Canamich ayer en, en San Luis Potosí. Ahorita tenemos un Zoom nacional también con Canamich, entonces aproveché estos 15 minutos, por favor compártanlo, dejen sus corazones aquí, eso, con eso me ayuda muchísimo a que más gente pueda estar viendo esto. Eh, dice, saludos desde la capital mundial de la guitarra, Club Canábico Medicinal Puré Pecha. Un fuerte abrazo a la capital mundial de la guitarra Aparacho, donde sean las mejores Guitarras del planeta Tierra Les mando un fuerte abrazo Estamos aquí cerquitas Un saludo a Rodrigo Allá a Texcoco, ahorita tenemos Zoom También con ustedes en Texcoco Tenemos Zoom con, pues, con el área legal de Canamich. Tenemos muchos Zooms hoy todavía Entonces eh, Me di la oportunidad de hacer este live Porque si sí traigo mi agenda muy, muy dura Ahorita en 10 minutos Empiezo con una serie de de video zooms <risa> y, y pues me da mucho gusto que se conecte la gente, si tiene alguien preguntas también, desde Argentina, Agustín, te mando un fuerte abrazo hasta Argentina, estábamos viendo que, que, que sa Carly Santana, saludos, saludos, un abrazo, Canamich, cáñamo sustituto del petróleo, recuerden que cáñamo es el único y verdadero sustituto del petróleo, aunque hoy vamos a hablar del hablamos nada más del mercado recreativo. Si va llegando el video, puede, aquí se va a quedar grabado en Facebook, en YouTube. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Los que están acá en Facebook, pongan arroba Pablo Luna Canamich en YouTube. Ahí están también subiendo videos todos los días. Eh, si tienen alguna una pregunta, Héctor, mi estimado Héctor, saludos. Por ahí también tenemos un Zoom en esta semana para Canamich Colima. Entonces, vamos a estar armando. Por acá también creo que por ahí andas, ¿eh? De acá. Estoy viendo la pantalla Saludos de Morelia, saludos Morelia Casas Héctor hasta Colima, un fuerte abrazo Toda tu familia Este, ahorita a las 10 Voy a tener también un zoom con Morelos Leonidas F. Díaz, saludos desde Ecuador ¡Ecuador! Saludos a Ecuador eh, Por allá nos son Están en el top 10 de los países Que nos siguen, en Ecuador Les mando un fuerte abrazo Vamos a estar haciendo un plan Nacional Canamich De educación Saludos de aquí de Morelia, Efraín Un abrazo, dice Yo los comparto en Comunidad Canábica De Morelia y seguiremos atentos a sus en vivos Les mando un fuerte abrazo Si sí me habían escrito mucha gente que hiciéramos los likes Armando, ahorita a las 10, eh Y acá mandó un marcianito Armando de otro planeta ¿Sí? Porque luego... Dicen que en Canamish nos ayudan los Anunnakis y los extraterrestres y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Saludos, César. Canamish San Luis Potosí, Innovación Agroindustrial, cuidemos al planeta. Estamos salvando al planeta. Recuerden que nuestro único y verdadero enemigo, aunque ahorita es muy necesario por los acontecimientos que se están viviendo entre Rusia y Ucrania, eh, necesitamos buscar alternativas, y el cáñamo pues es una de ellas amigos, así es de que esperen una sorpresa que vamos a tener ahí en Canamich, en general en Canamich Nacional, pero muy en especial con César Ruiz, que es este nuestro delegado ahí en San Luis Potosí, que ya se está a punto de cerrar un convenio entre Canamich y la Universidad de San Luis Potosí, entonces hay muchas sorpresas, los dejo me voy a, a un like, por favor compartan, ayúdenme a compartir, suscríbanse si están en YouTube, y nos vemos a la próxima, estoy en pie del orden, les mando un fuerte abrazo, me voy a trabajar.